Bueno, en el fin de semana, ustedes saben que ha venido una confrontación entre el Alfa y Crazy Design. Porque no, Crazy no Design, permiso, escúchame, escúchame. Ok. Crazy Design ha querido buscar un sonido con el Alfa. Ok. Prosigue. Ok. okay. Eh, Crazy ha buscado un sonido con el Alfa, que es válido. Porque él está haciendo ataque contra, contra el Alfa de una manera... Tú sabes, tirando sus canciones cuando promocionarse. Salió hasta el video de Kaiton de Wuatro, vi? sí. video de Cartón de no, no, no, no. Bueno, hasta ese punto yo lo veo todo bien porque eso es promoción. Sí, sí, no eso es marketing. Eso es marketing y el está tirándole al alfa. Nada más se habla del de alfa. El número uno en el la, alfa. Lógico. Eso es como no lo tiran a nosotros. Está bien, es. Bien, lógico. Está está uno, uno, no, uno está no está lo va vale. a tirar a nosotros. Pero que yo eso lo, es válido. Yo Ahora. cojo personaje, en ese Okay. No. Ok. ¿Qué pasa cuando llegó Crazy, tiró al alfa? Ustedes saben que el artista del alfa es Yomel el Meloso. Lo invitaron a un programa ay, ay, ay, de Telesistema. Ahora está ¿Cómo pasado? que se llama? Se, eh? se pasó. Vale, vale, por, vale por tres. Vale por tres. Ni siquiera le Saludo preguntaron. Saludos a mi amigo Manolo. Manolo, Manolo no de tío. Eh, Inagüero, sí, también. Llegó Alegría. Alegría de de... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Yomel Menoso sin preguntarle comenzó a hacer, eh, hacerle le grande, se le comenzó no, no, a darle de grande. todo. Vamos a ver el video y Atención luego video. seguimos Atención. con este chisme que está bien largo, un poquito largo, pero vamos a ver el video de Yomel hablando, ahí está. Pero fuiste tú que lo trajiste a colación. Porque me hablan de Crazy, el hijo de Crazy. Ok, Mr. Bla es hijo de Crazy. Eh, y el niño de Sandra no de crazy. Vamos a seguir lo que estamos. Espérate, pero porque tú te íbamos? quieres porque por estamos ahí. hablando de ti, de tu carrera. No, tú no sabes. Pero que eso no tardía. Él nunca le ha hecho el ADN. Pero escúchame, escúchame la base. que los tequeteques ahora. <risa> <risa> Entonces, Se mucho Meloso, mal. que es pana del alfa, parece que lo quiso hacer, lambiéndole al alfa. Porque eso fue lambiéndole. Sí, o sea, eso fue problemas. un comentario de los Lambón. La, yo soy de... de por por de cierto, bienvenida a Bella. Bella. Bella está con nosotros aquí. Buenas eh. noches, Bella. Eh. Eh. Buenas noches, Bella, señores. Todo Buenas bien. noches. Pasa. Okay. Eh, eh, eh, le damos la bienvenida a nuestra Bella. Eh. Gracias, gracias. Aquí estamos, señores, como todos los días. Entonces, siguiendo con el tema. Mira, fue muy bajo eso. Era su comentario que estuvo demasiado Fuera mal. Fuera de lugar. Pero muy mal. Porque eso es un comentario, primero, personal, que él no tiene prueba y puede ser sometido a la justicia. Que va para Sandra es una mujer que se llama, que a ella la critica mucho, pero es una muchacha que se mantiene de poco reaccionar. Sí. O sea, que ella, como para reaccionar. No es como a media. Exacto. Ella se mide para, para reaccionar. Salió a. Salió a, a, a, a dar declaraciones sobre lo que dijo Yomel Meloz en una publicación. Dijo como que está cansada, ahí está la publicación de ella. Dijo que todo el tiempo me ha manten, eh, mantenido tra tranquila eh, tema, de, sí. sobre el tema de mi hijo, de corazón. Ya estoy cansada, ya basta. Como este artista va a un programa de televisión menciono... a referirse de mi hijo. Y de mí, ahora tú a mí, eh, sabrás quién es Sandra, ¿sabes? Porque el tipo lo hizo de manera... Eh, a lo loco. A lo que yo leí de comentario de Sandra, para resumir, es que viene demanda. ¿Qué pasa? Va a tener que probar eso, qué bueno. Viene Crazy y sube una foto, que la vamos a poner ahora en la, en la pantalla... Como que la última gota. Llenó el vas. Que, que sí, un un... La moraleja. Ay, ay, Eso, ay, entonces, ay. Crazy, que ha tenido confrontaciones personales con algunos artistas, sabemos cómo se maneja. Pero sabemos que Yomé de Meloso también es un tipo de la calle, o sea, que no se puede uno pedir ahí, no, independientemente no tenga fuerza. Que en la calle no de verdad. Yomé de, calle, de, calle, de, calle, calle de o sea, estuvo preso. Y esto puede llevar, esto puede correr sangre por este problema. Vi a Crazy, hay una imagen ahí, sí, do muy fuerte imagen. donde se ve la pi una pistola, o sea, se le ve con un chaleco y una pistola. Espero sí. que, que Yomel, que volvió y, vi bueno, Yomel, que lo vi en otro concierto también, el fin de semana, que vi un video donde le dice a Crazy que le va a pagar la prueba de ADN, se está pasando, Claro, porque es que hay una ley que protege al menor. Yo siempre lo he dicho aquí. Sí, sí, la pa, gente se hace película, loco con ese tema. Es película, no, pero la todas gente. las películas sí, no Sí, es una come. película muy, muy Esa es una película muy delicada, sí. Néstor. No Fuera te metas parte con la de Que tú y yo tengamos algo personal. Yo pero, nunca todo, en la vida puedo involucrar a tus hijos. Porque tus hijos no se van a defender pero ante muy mí. Poca, es como dice la gente, que está... Y opinando. hay una ley que protege al menor. Sí, pero creo que oh, Yomel me no debió ¿no? hacer eso. Está bien. pero o sea, no Es una sé, falta no, de respeto. Uno, uno, uno le cuesta Sandra ayudar. y ese hijo no tienen nada que ver con, ese, con su con, esa, con ese chisme artístico. Uno le cuesta uno le cuesta creer que esas cosas porque ya se ha dado como de costumbre esos es shows mediáticos para sonar. ¿No entiendes? Pero en realidad. Se está yendo lejos. Si es sonido o no es sonido, usted involucrar a un menor, eso no se puede por qué porque la familia no y la parte. familia es sagrada dice, como dijo, como dijo, como dijo como monito quique y como seki Vicini. seki Vicini, que dio un comentario Seiki muy digo, aceptado claro, claro sí. seki dijo que amigo, la familia cosa, no se cosa, toca la familia, la familia uno mejor, puede decirse claro. de todo como rapero entre ustedes pueden decir de todo pero señores hay un límite y la es familia sagrada. es sagrada eso ah. es una falta de respeto ahorita esas dos, dos personas tienen un problema personal aunque vi una entrevista en cachicha no, ya ellos han venido hace mucho dijo. tiempo Génesis, eh, entre y ese es, problema. Y ese relajo con esa vaina. En qué ¿qué? las redes no, sociales no, dije, mueve, también, que los que mismos seguidores no es, de ella. De una no falta es, de respeto, es, que señores. Es Sandra, eh, eh, eh, miren señores, usted no puede estar en medio de comunicación está diciendo la cosa así. ¿Usted cree que esto no tiene regulación? Lo que usted diga, usted tiene que sostenerlo hasta en un tribunal. Y Imagínate, ahorita viene Sandra, le hace una demanda, le hace una prueba de paternidad y queda ese tipo mal embarrado. Tengo entendido que es Crazy dijo en una entrevista de, de Cachilla, hace poco lo vi antes de venir para el programa, que él dijo que él no va a hacer nada en lo personal. Él va a dejar como que Sandra actúe sí, y si apoyar. va a actuar de manera legal, yo lo veo bien, porque puede, porque oíame si crees y ese muchacho se ven. Puede haber un baño de sangre aquí, señores. Puede ver un baño de sangre entre esas dos personas. Yo me... Es, es un loquillo, un tipo de la calle, haciéndose lo, si no sé, loco. Uno no puede sí. estar hablando cosas a, a los locos. Está acusando gente a los locos. Y, mi, y miren, y está señalando vainas se de la calle. Que no, ha tirado para la no, para no, no. Un tipo que está... En el problema sí. que él se está metiendo. No, Exacto. no, el problema que le cayó a él, porque mm. todo el mundo, mucha gente ha dicho... Pues está lo defendiendo mismo. a ti, está. Oye, pues todo el mundo ha dicho lo mismo sobre Sandra. Y ella ha aguantado todo eso, entonces desató la... No, grupo de gente hablar. han comenzado a hablar disparate. Sí. Entonces, él lo hizo en un programa nacional y él va a tener que asumir las consecuencias de eso. Porque él, si viene ahorita Sandra, que sé que esa demanda tengo entendido, viene claro, que va a actuar, en la página porque porque de ya, José ya Peguero, bueno. ya viene y, y me alegra que Sandra haga Hasta eso. yo, mi amor, en una situación así, porque es que la tienen ya agobiada, ya es mucho tiempo, muchas personas, muchos ataques. Claro, no, no, no, no. entonces Señores, pero, conchale. Pero, ese niño está creciendo. Imagínate tú cómo ese niño se va a sentir en un momento, en un futuro. ¿Cómo sí. se va a sentir en un futuro? Como la gente cuestionó. Y sus hijas, como la van a cuestionar y la van a ver a ella, como tú andando con él, que ya lo ven como su padre, que sí, aparte de él que tiene la probilla, otros niños. La probilla, tienen que hacerle eso. Y salir de y eso. Y demandarlo. Claro, Pero mira demanda qué pasó. Parque, en un, un parque, momento. No, no. A, a, mira, después yo te voy a decir no, algo. Deprenta, de, mira ¿sí sea, qué pasó. Ellos saben que, que o sea, eh, como pareja, ellos entienden que están bien. Y cuando pasó esto, en las redes sociales se estaba dando este caso y este revuelo otra vez. Viene a ser que ellos se quedaron tranquilos y dijeron que ellos estaban conscientes que eh, Jacob fue un niño que llegó con mucho amor y que todo el mundo lo no quiere y eso. Pero que ella no quería verse en esa situación por sus mismas hijas. Porque sus hijas la iban a tildar y ella se iba a caer del pedestal del cual sus hijas la tenían... Eh, Establecida porque ya ella estando casada con Crazy, ¿cómo la van a vincular? Tiene un hijo con otra persona. Que las hijas ni siquiera conocen. No, es una falta de respeto. Tú sabes, es una falta de respeto, de respeto muy grande. No puede, y aparte no de... de... Usted puede decirle lo que usted quiere. Usted puede decirle eh, pájaro. De todo lo que usted quiere decirle a, a, a Crazy. Pero Yo a, creo que hágalo... es aguantado ella. Porque a mí cuando me tocan el tema de mi hijo ya es algo que... No, eso es, claro, eso eso es, eso es eso. algo que Me no transformo. Puede, en a 7. Eso es algo que no puede no, llegar. No puede llegar tío. a ese punto. No puede llegar a ese punto. Usted eh, tiene aguantado demasiado. Cohibirse. O sea, tiene que cohibirse de, de ese tipo de cosas. Eh, de decir, usted puede hacer cualquier ataque contra Crazy, musical todo esto, claro. me, porque esto no es personal usted puede hacer Crazy y le tiro El al local, alfa está local. bien ahí, esa canción pone está bien ahí, pero no llegará a lo a Eso no personal, fue una la familia monicidio. se repetió. No. Un lamonicidio fue sí, sí, eso. Sí, fue, eso le pasó a Yomel portal de Lambón. Eso Demasiado le pasó. Se buscó se ese caso. El mismo, por Portal de, por de Lambón se buscó ese caso que ahorita va a poder caer preso. O una demanda eh por eh, ¿cómo se dice? Por difamar, por difamación. difamación e injuria. Con lo, Así con lo que... Que... que se ha buscado. Los, los chineses que se han buscado va a tener que dejar, <ríe> eh. Por estarse metiendo en chismes que no, bueno, lo, no le competen yo? a él. Porque está, está bien no, no, pues. que Henry si trabaje conmigo, que yo sea una colaboradora de Génesis, pero si Génesis y Néstor tienen un problema, es un problema de, Yado, de ellos dos, yo no tengo que vincularme ni meterme en eso, entonces la gente quiere opinar mucho, quiere entrometerse mucho para quedar bien con el otro, y date cuenta, Yomel, si el alfa haría eso mismo por ti, porque muchas veces trabajamos con una persona, pero no sabemos los sentimientos de esa persona hacia nosotros, y ahí es que como que perdemos la sincronía un poquito. <risa> I'm not the boss, I